¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Jessica Gaviria. Hoy les voy a enseñar cómo hacer cambios pequeños en tu yarda sin tener que gastar tanto dinero y de esa forma se va a ver más bonita. Esta esquina queda en la parte de atrás de nuestra yarda y, y siempre se veía toda botada, triste... Eh, y no no me gustaba cómo se ve y como acá al lado estamos haciendo la casita del playhouse de las niñas entonces quería que se vea más acogedor y que no esté todo ahí botado si aún no has visto la casita de ellas cómo está quedando te invito a que vayas y veas a cómo hacer un kids playhouse con palettes Acá lo que estoy haciendo es remover tierra y porque hay demasiada piedra debajo. Yo no sé, creo que aquí era un basurero de piedras, pero esta casa toda, toda la yarda es piedra y piedra. Um, entonces estaba tratando de sacar toda esa piedra y, y nivelarla porque era um, muy alzada. Acá con estos rines también voy a hacer eh, una decoración Así que te invito a que te quedes viendo el video hasta el final Acuérdense que yo no soy jardinera Pero me arriesgo a hacerlo Porque tampoco soy rica Para pagar a alguien que me haga Entonces, ¿por qué no hacer algo que puedo hacerlo yo misma? Y puede quedar bien bonito Ahorremos dinero y también espero motivales para que ustedes hagan también, porque de cositas chiquitas se va a ver muy hermosa. Nos vemos la próxima. Bye bye.